Buenos días, mi nombre es Leonardo Loaiza, yo soy el asesor técnico en flexografía para TESA a nivel regional. A nivel regional comprende para nosotros Colombia, Perú y Ecuador desarrolló un software que lo llamamos acá en colombia selector de espumas para qué nos sirve el selector de espuma como su nombre lo dice eh, con unos algoritmos que se desarrollaron desde alemania se implementó para nuestro mercado latinoamericano con diferentes pasos eh, introduciendo qué tipo de fotopolímero qué tipo de limpieza utilizamos si utilizamos manga y rodillo el tipo de máquina eh, siguiendo estos pasos nos va a definir qué tipo de cinta colchada vamos a utilizar en este proceso que nos evita de pronto eh, Muchas, muchas cintas de diferentes densidades que no utilicemos o una cinta que no nos dé la adhesión que necesitemos en nuestro proceso. Básicamente es eso. Es un software que se desarrolló desde Alemania, eh, lo adaptamos a nuestro mercado colombiano, eh, nos ha servido en empresas eh, que están muy lejanas, donde nosotros no podemos llegar técnicamente y su consumo se eh, eh, está convirtiendo masivo, tenemos en la parte del selector de espuma, eh, lo podemos utilizar en el celular, cualquier cualquier celular, smartphone que tengamos ahora, descargamos un código QR, leemos el código, nos empieza a, a direccionar los pasos, que cinta utilizamos, qué tipo de fotopolímero, si es manga o rodillo, eh, qué tipo de máquina es y al final nos define qué densidad es y qué referencia de cinta TESA utilizar.